Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo poner autotexto en Word para que esto nos ayuda a, a redactar más rápido y sin cometer errores. Listo, en mi caso, si yo quiero escribir así las cosas, automáticamente Word debe autocompletarme esta voz pues de control de garantía de inicio, algo semejante, listo, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma más rápido y eficaz listo entonces si yo escribo por ejemplo rd le doy f3 me va a escribir reparación directa si yo escribo eh, n eh, vamos a ver eh, si nr automáticamente va a escribir nulidad y restablecimiento del derecho ¿Cómo hacemos ello ¿Cómo hacemos para que bueno nos ayude en este caso voy a escribir una palabra que constantemente yo voy a estar usando y es eh, Ministerio de Defensa, listo. Supongamos que esta palabra siempre tengo que estar escribiéndola, tengo que estar usándola y estoy cansado de ello, entonces qué hacemos, vamos a seleccionarla y automáticamente nos vamos a insertar, luego nos vamos a esta opción que está aquí y vamos a darle clic en la opción que dice agregar autotexto cuando pongamos el mouse aquí nos va a salir otra lista vamos a irnos aquí, damos clic izquierdo aquí, aquí vamos a poner la sigla, en mi caso como es ministerio de defensa, simplemente voy a poner M de ministerio de defensa, listo entonces damos clic en aceptar si yo pongo M de aquí y doy F3, ministerio de defensa de esta forma nos va a completar el autotexto pero si yo escribo MD, eh, eh, automáticamente va a salir eh, para que impresionemos la tecla tabulación, pero así es muy difícil. Entonces para nada de ello, simplemente eh, eh, lo ponemos más sencillo y así lo hacemos más rápido. La tecla F3, no olviden F3, F3 y automáticamente nos va a autocompletar conforme a la base de datos que nosotros vamos llenando.